Es el momento de arrancar al progreso Y de cambiar todo lo malo que has hecho Quiero que escuchen esto nuevo que tengo Quiero que escuchen toda la Love Generation Quiero que escuchen toda la New Generation Momento de ironía, momento selecto Esperé mi tiempo puliendo talento No me fui en la vanidad y en el exceso Mucho malicioso me estaban sintiendo Pero el señor me estaba protegiendo su majestad me seguía instruyendo reggae, roots y rap me estaban conduciendo en una autopista como un ingeniero unos días antes que llegara enero cuando los redactos erizan los bellos. 21 de diciembre del 2012 muchos esperando un cometa enorme un camión gigante casi me demole pero el almighty maneja controles a veces no sabemos en qué direcciones Mantener conexiones, protecciones, el tiempo para atrás no podrás echar Escucha mi mensaje para reflexionar, cosecha tu presente y empieza a aplicar Para un mejor futuro así poder optar bien universal Caer, separarse y levantar, saber que hiciste bien, saber que hiciste mal Abre tu mente criminal, llego sin red con el mensaje final Dictando conciencia, hablando la pura vivencia es una historia de escoria, victoria, derrotas, acciones, erróneas y de gloria Este es el tiempo de alcanzar al progreso Este es el tiempo de sacarle provecho Y de cambiar todo lo malo que se ha hecho Quiero compartir y no es un rubí Empiezo por mí y así te instruí en el presente, enseñarle a la gente mensaje potente, enseñando con actos, sermones baratos, los tiro al tinaco, mensaje que vino, palabras, sonidos, forjando el camino, que canten el himno, soltándome el ritmo. pull up No viniste al mundo de turistas, me risas, me gritas, me intriga tu ritmo, quizá te reíste, pero si te resiste te vendiste. Disculpe estas palabras tan crudas, tan duras, pero mi hermanito necesitas ayuda. Ya sé que esas lágrimas, deja de estar llamando esas ánimas. Escucha estas letras tan cálidas, válidas, no te tuvieron fe y te ayudó a vencer. Esa energía negativa te impulsó para arriba, era necesaria esa fuerza adversaria. El triunfo sin dolor no tiene sabor. Escucha mi latido que tiene tambor. Como vocero y no vocero, no vivo del sueño, mi empeño es mi esmero.